que a menudo pasan generaciones antes que el conflicto estalle. Es como una olla a presión llena de ingredientes y con la temperatura aumentando. El vapor al final pues bien tiene que salir por algún lado. Las cosas pasan tan uniformemente que es difícil recordar el hilo de los sucesos con sus consecuencias directas o indirectas y mirar atrás para darse cuenta que todos fuimos engañados. Muchos conflictos cuando comienzan son retratados como, como estallidos de violencia, violencia natural que se origina entre diferentes etnias, grupos religiosos o naciones. Se narran los hechos como si la culpa de tal conflicto fuera el propio hecho de ser diferente. Como si no supieran que el ser humano lleva muchos años, muchos milenios conviviendo con diferentes religiones, etnias, tribus y pueblos sin necesidad de hacerse la guerra y matarse. Por lo general todos sabemos convivir. Sabemos comerciar y sabemos educarnos mezclándonos los, los unos con los otros y sacando provecho de, con lo que tenemos. El problema llega cuando alguien desembarca en el puerto de la prosperidad con ansias de poder, con ansias de mandar y de enriquecerse. Y está dispuesto a cualquier cosa por ello. Es ahí cuando ingenuos nosotros, los seres humanos, nos ponemos a los pies de políticos y de líderes de todo tipo y creyendo sus medias verdades, nos ponemos a odiarnos los unos a los otros. Aprovechar cualquier minúscula diferencia, si es visible, pues mejor aún, para crear entidades, crear razones de odio, intolerancia y xenofobia. Algo así sucedió en el lugar que hoy se antoja como el protagonista de nuestro relato. La isla de Sri Lanka, donde sus habitantes han sabido siempre convivir en paz y llegaron a las manos y a las armas azuzados por la política de la diferencia. La madre del odio es la diferencia. Y es ella quien crea la envidia y termina con la convivencia. La desesperación de los isleños, con su conflicto, los puso al borde de sus posibilidades y su existencia. «Si me dieran una inyección para morir, la tomaría», exclamaba un, un jubilado del ferrocarril de la etnia tamil minoritaria en el país. Tal y como lo relata en su libro sobre el conflicto del periodista McGowan, el, el empleado, en su desesperación, dice ya no, «Ya no es bueno vivir aquí. Hitler, de hecho, era un hombre bueno. Al menos mató a los judíos de una vez. Aquí lo están haciendo lentamente». El horripilante conflicto étnico nació de lo que era el dominio británico, en la que los, los amos coloniales de la isla otorgaron a la minoría tamil trabajos y poder para evitar la rebelión de la mayoría cingalesa, para finalmente terminar entregando ese poder a los cingaleses, frustrados en la independencia en 1948. Una estación que se dilatará en el tiempo, destrozando una generación de, de sri-lanqueses. El atargo y la frustración lo describe perfectamente en un postre artesanal que sin firmar, se encontraba pegado en todas las paredes de una ciudad del país, preguntándose, ¿acaso no podemos parar esta locura? Esta es la curiosa historia de la discriminación positiva de Sri Lanka, un oasis de paz y estabilidad que degeneró en una sangrienta guerra civil que nadie previó, que empeoró el nivel de vida de todos los grupos étnicos sin excepción y sesgó la vida de 64.000 almas. Si alguna vez alguien os pregunta sobre la isla más hermosa, sin duda alguna sabéis que debéis mencionar Sri Lanka. Y no lo digo tan solo por, por experiencia, que sí, tengo la suerte de haberla recorrido, sino que efectivamente la isla, la isla es maravillosa, cargada de misticismo, con espléndidos bosques, maravillosas playas, templos de todo tipo y para todos los gustos. Una joya para los amantes y seguidores de la UNESCO, porque en muy pocos kilómetros cuadrados algo así, algo pequeñito. La isla es pequeñita, una superficie pues, poco más pequeña que, que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Pues la isla alberga nada menos que ocho sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. La isla fue bautizada como Ceilán, Ceilao, originalmente por los marinos portugueses cuando desembarcaron en sus costas para extender su, pues, su lista de avituallamientos, de puertos de avituallamiento en su carrera por el comercio de las especias anteriormente también se la conocía por serendipia una palabra que hoy ha derivado para nombrar aquellos descubrimientos fortuitos que se dan así por casualidad sino desde entonces siempre mantuvo su nombre de ceilán a pesar de los diferentes dominios a los que estuvo relegada ya sea en portugués en holandés o en inglés la isla se conocería como ceilán hasta su independencia en 1948 cuando cambió su nombre a Sri Lanka. Lanka es uno de. es uno de sus. de hecho, de sus nombres originales dados por los hindúes. Y significa eso mismo. significa isla. Y Sri es una forma. es una forma educada de dirigirse a las. a las deidades. Concretamente a las deidades hindúes. De hecho, el nombre de Sri Lanka suele traducirse algo así como. la isla resplandeciente. La isla-estado alberga una floreciente y diversa cultura, tanto en su población, en su historia, sus religiones, como en sus etnias que, que la constituyen. Si el país se caracterizado por algo en su historia, es por su relativa paz y por su falta de conflicto, comparado con otras zonas igual igualmente heterogéneas, sobre todo durante el traspaso de poderes durante su independencia. Comparado con otras religiones, regiones del sudeste asiático, y, y. bueno, y comparado con otras colonias británicas, eh, en el caso de Israel, sin ir más lejos, estaría pues en uno de los extremos, que también se independizó. Pues. pues en 1948, si no, no me equivoco. Y posiblemente, pues, Sri Lanka estaría en el. diametralmente en el lado opuesto. Quizás exagero un poco. Lo, lo que sí es cierto es que la independencia de Sri Lanka fue una toma de poder por los locales. infinitamente más pacífica que lo que resultó con sus vecinos, los indios. Un traspaso de poderes que supuso una matanza colectiva, sin igual, que a menudo, a menudo se olvida. De hecho, tuvieron que nacer tres países de la India, de la India original, eh, India, Pakistán y finalmente Bangladesh, para intentar, para intentar calmar la sed de sangre de los habitantes tras la marcha del Imperio Británico. Algo que narra, algo, bueno, algo que narra este suceso extraordinariamente es el libro de la novela de Esta Noche la Libertad, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Una gran obra recomendada para, para conocer a través de la vida de Gandhi el devenir de la antigua colonia británica durante esa década tan conflictiva. Algo de hecho que demuestra muy bien la diversidad de los pueblos de Sri Lanka es su propia bandera. No hay más que echar un vistazo para darse cuenta, eh, de lo obvio, el colorido. Representa de hecho a los mayores segmentos de su población. Bueno, representa de hecho mucho más. La bandera y su escudo están repletos de un simbolismo precioso. El león representa a los cingaleses, la etnia mayoritaria de la isla. La barra verde, que hay en la bandera, representa, cómo no, los musulmanes que, que viven en la isla. Y la barra naranja representa, representa la etnia tamil. Pero no cabía la cosa: las cuatro, las cuatro hojitas que se ven en los vértices del cuadrado son las hojas del árbol sagrado del Bodhi. Y representa el budismo, porque fue en ese árbol, en ese, en ese ficus, donde Buda se sentó a meditar y alcanzó la iluminación bajo su sombra. El granate, el granate en el fondo del, del cuadrado donde está ubicado el león, representa las religiones minoritarias de la isla, como puede ser el cristianismo, que, que son minoritarios, minoritarios sí, pero que también son numerosos. Y por último, por último, bueno, que merezca la pena reseñar la línea de color azafrán, que bordea toda la bandera representa la unidad entre los diferentes pueblos una bandera como a mí me gusta ya no por lo inclusivo sino porque representa de manera fehaciente la historia del país pero hagamos un repaso más lento del conglomerado del país como he dicho tenemos cingaleses tamiles y árabes los cingaleses son son la mayoría representan algo así como el 75 el 80% de la población. Son budistas, en su mayoría, aunque también los hay que pertenecen a ciertas ramas del cristianismo. Luego, están los tamiles. Estos se dividen en dos grandes grupos. Los tamiles de Sri Lanka, que son hindúes, en su mayoría, con, con ciertos, bueno, ciertos grupos cristianos también, y son algo más del 10%. Y luego están los tamiles indios, que son un grupo que descienden de las regiones tamiles del sur de la India, que fueron traídos a Sri Lanka por los ingleses para trabajar en los campos de café y té. La mayoría son hindúes, aunque hay grupo, grupos minoritarios también cristianos y musulmanes. Estos representan un pequeño 5% de la población. Y para terminar, el repaso y el embrollo, los árabes. Aunque también se los conoce como moros, un nombre que trajeron los portugueses desde la península ibérica cuando encontraron a, a los árabes de la isla. Otro 10% de srilanqueses. Todo esto, mmm, en los números, siempre más o menos, porque pues las poblaciones van variando con el tiempo. Nada de esto debería indicarnos un malestar o un conflicto entre las familias. Sin embargo, para Sri Lanka, su supuso la mezcla perfecta. El barril de pólvora listo y esperando a la persona que decida encender la llama. Y esa persona llegaría, llegaría dispuesta a prender el fuego a todo a cambio de poder. Ahora que hemos entendido la demografía para seguir nuestra historia, es importante hacer hincapié en la historia de cada grupo, sobre todo los dos primeros cingaleses y tamiles y dentro de los tamiles, hacer la diferencia entre los tamiles de Ceilán y los tamiles indios. Los habitantes de la isla, a pesar de haber estado bajo dominación portuguesa primero, holandesa más tarde y británica finalmente, habían recibido una occidentalización muy diferente. El país tiene grandes diferencias en, en lo que es el físico del terreno, con grandes montañas en el centro, playas y regiones interiores también muy fértiles, con, con frecuentes lluvias y luego hasta el norte, eh, cercano a la, isla, ma, a la isla, cercano a, a la India, más mucho más seco y, y algo más estéril. De tal manera que los colonos y los misioneros que alcanzaron ciertos trozos de ciertos trazos de la población para alfabetizar, alfabetizarlos, terminaron escolarizándolos y e enseñándoles eh, inglés, pero eso dependiendo de la región. Los cingaleses suponían la mayoría y vivían en las regiones más prósperas de la isla. Su escolarización corrió a cargo de los británicos que ocupaban la isla y se centraron más en impartir clases en, de lengua y literatura para formarlos así para el futuro. Por otro lado, los tamiles de Ceilán se asentaban en la región más desfavorecida. Allí fueron misiones estadounidenses las que se ocuparon de su escolarización y al contrario que los británicos, se centraron más en las matemáticas y la física a la hora de formarlos para sus futuras profesiones. Los tamiles indios, ellos sin embargo, el grupo más desfavorecido y menos alfabetizado, se situaba en la región montañosa. Y su futuro pues era ese mismo, era trabajar en los cultivos y en la recolección de las hojas del té de Ceilán. Ellos estaban condenados al fracaso y al infortunio. Estas pequeñas diferencias entre tamiles y ingaleses crearon un caldo de cultivo para las desigualdades y la inserción de cupos en el futuro de Sri Lanka, una vez que consiguiera su independencia. Antes de que el país alcanzara su independencia y pudiera formar su propio gobierno y hacerse cargo de sí mismo, la isla presentaba ciertos desequilibrios. Naturales, por otro lado, en algunas de las profesiones, en, en, en, en el medio empresarial y en las universidades más relevantes del país en lo que, en lo que a etnia se refiere. Su historia tan particular hizo que los tamiles destacaran especialmente en comparación con su representación en la población total. Por ejemplo, el 40% de los ingenieros de regadío de Sri Lanka eran tamiles de Ceilán Eran también el 28% de los abogados. El 30% de los puestos gubernamentales los ocupaban tamiles, así como el 40% de los puestos judiciales. Incluso llegaron a representar el 44% de los médicos del país. Aunque justo antes de la independencia, esta, esta cifra también se, se, estable, se estabilizaría un poquito más. Y todo esto sabiendo que los tamiles de azilán no representaban más del 12% de la población. En los negocios pasó más de lo mismo. Los inmigrantes indios que llegaban a la isla tenían buen ojo para el comercio y eclipsaron a los cingaleses. Estos inmigrantes indios extendían pues una abrumadora gran mayoría de los préstamos del país, y, y manejaban y controlaban los sectores mayoristas y minoristas, que estaban bien, bien copados por, por los indios. Y con este panorama, donde la mayoría de una población queda eclipsada por las minorías, se dan las circunstancias idóneas para los políticos ávidos de poder, políticos obsesionados por las identidades, políticos obsesionados por los nacionalismos, Ideas a las que el electorado, el electorado es muy sensible y sencillo de sugestionar. El político que aprovechó la ocasión sería Salomón Bandaranaike. Una figura que con las décadas, pues, pues diría yo que es tan respetada como controvertida. Durante, y eso que gobernó bien poquitos años, tan solo tres, de 1956 a 1959, fue el fundador del partido nacionalista cingalés, llamado Partido de la Liber Libertad de Sri Lanka. Al igual que ocurría en muchos, en muchos países de todo el mundo, africanos y asiáticos, tras su independencia, Bandaranaike pertenecía a la élite del país. De hecho es que era un isrilankés que representaba pues representaba a una parte mínima y exclusiva de la población. Y es que se había criado en inglés, no hablaba cingalés. Era cristiano mientras que la mayoría de la población practicaba el budismo. E incluso vivió una larga temporada fuera de su país ya que se educó en Oxford, en la flor y la nata de la tradición inglesa. Quizás no era un representante de la población, pero, pero apuntaba alto. Era un tipo ambicioso. Otra cosa desde luego se le puede echar en la cara, pero la falta de ambición no era su punto débil desde luego. Su objetivo era, era muy simple, quería transformarse a toda costa en primer ministro de Sri Lanka. Y supongo que con ello, pues así pasará la historia. Una de las peores cosas que puede traer un líder consigo son sus ansias de pasar a la historia. De asegurar que su nombre queda grabado en estatuas, monumentos, puentes y aeropuertos. Es necesariamente, es necesariamente malo. Porque este tipo de líderes desean ver los cambios por los que abogan, en vida y por lo tanto no no, no no desean esperar a la transformación de la sociedad que siempre es lenta y pausada y sus reformas vienen impuestas por la fuerza a través de nuevas constituciones nuevas leyes y todo un arsenal de herramientas político jurídicas que también conocen los asesores de los políticos Pandranaike fundó su partido luego se presentó como líder de la oposición y por fin en 1956 Pudo alcanzar el sueño de ser elegido primer ministro y entonces llegó el cambio a Sri Lanka. Todo empezó con el cambio del propio Bandaranaike. Comenzó a hablar comenzó a hablar sin singalés, singalés pero por los codos. Se transformó al budismo y su atuendo y su imagen... Se bajaron del pedestal de la aristocracia para mezclarse con el de la tradición de Ceilán. El nuevo gobierno impuso, los cingaleses, perdón, impuso el cingalés como el idioma del país, de las instituciones públicas y también de las empresas. Pronto se establecieron una serie de políticas y cupos para los cingaleses, grupo mayoritario. Recuerdo lo que poco a poco fue mermando las oportunidades en las, universidad, las universidades, y consecuentemente en el mundo laboral de un grupo que ya de por sí minoritario, como eran los tamiles, y que además estaban en un, situados en una región muy desfavorecida, como era el norte del país. Los cingaleses, al no cumplir el cupo de, de estudiantes, según el porcentaje de su población, acabó recibiendo prioridades y obtuvo requerimientos mmm, menos estrictos que sus compañeros los tamiles, por ejemplo. La idea era sencilla. No se elegía al el mejor para entrar a la universidad, sino que se debía cumplir cupos para obligar que las aulas fueran un espejo de la población del país. Las notas importaban poco. Los méritos académicos quedaban relegados a un segundo o a un tercer lugar. Lo importante era conseguir meter a los cingaleses en las escuelas y reducir el número de tamiles. Tres cuartas partes de lo mismo terminó ocurriendo porque es que era cuestión de tiempo en la administración pública. El gobierno impuso el cingalés y, por lo tanto, redujo el número de tamiles en los puestos públicos. Incluso la constitución. La constitución se llegó a reformar con el fin de eliminar ciertos artículos que garantizaban los derechos de las, de las minorías. Así todo esto iba, iba guiando a la masa, al conflicto. Y en, si bien es cierto que en un primer momento mmm, los tamiles se quedaron más callados que otra cosa. Levantaron un poquito la voz. Se manifestaban con alguna queja débil. No no fueron ellos. Al principio, el impulso de la identidad singalesa hizo que los budistas y los singaleses comenzaran a menospreciar a los tamiles, incluso creando salpicones de conflictos. Incluso cuando los tamiles indios perdieron el derecho a voto en lo que era su propio país, en el cual llevaban varias generaciones viviendo y conviviendo. Todo lo que no había ocurrido en la primera mitad del siglo XX en Sri Lanka, en Ceilán, que pasó, pues eso mismo, sin apenas disturbios mayores y conflictos reseñables, ocurrió en los años de gobierno de Bandaranaike. En 1959 Bandaranaike fue asesinado por un monje budista, porque según él había traicionado la causa. Quizás lo más curioso del asesinato del primer ministro fue que su asesino fue juzgado, hallado culpable y condenado a muerte, muy a pesar de que él fue el propio Bandaranaike quien había eliminado la pena capital en el país. Pero el terreno ya estaba sembrado y con ello las identidades, los odios y las envidias habían encontrado su caldo de cultivo para las próximas décadas. La muerte de Bandaranaike fue tan solo el principio. En las décadas siguientes, los, grupos, los cupos sustentados por la política de discriminación positiva que comenzó Bandara siguió su curso. Se establece la estandarización de las notas de acceso a la universidad en función del grupo étnico. Se introdujeron los sistemas de cupos por distrito para entrar a en la universidad. Y es que no eran los, las propias universidades quienes tenían la libertad y la autoridad de decidir sobre las políticas de acceso, sino los políticos. Y cuando un político se mete donde no le llama o donde sencillamente no le compete, llega la catástrofe. La consecuencia tras años de favoritismo a la población cingalesa fue que poco a poco los tamiles crearon un sentimiento de autonomía y alzaron la voz a algunos grupos en favor también del, de la escisión. Y es así como casi sin darse cuenta llegó la discriminación y los ex extremismos en la sociedad. En 1975... Se acabaron formando los tigres tamiles, los, un, grupo, un grupo de militantes cuya idea era encontrar la paz a través de la venganza y el asesinato. Así de, así de fácil. De un día para otro, Ceilán quedó abocada a la guerra civil. La violencia, los pillajes, los asesinatos entre pueblos hermanos, así como, como discursos políticos que fomentaban el pillaje, el odio y las matanzas, fueron la nota común durante los años siguientes. Tanto de los tamiles contra los cingaleses, como de los cingaleses contra los tamiles. El odio se extendió y ya no entendía de unos o de otros. El odio se adueñó de todo y de todos. Y así, muy lentamente, es como Sri Lanka pasó a ser un ejemplo de la convivencia y de la interculturalidad a un país devastado durante décadas por la guerra civil. La historia nos demuestra que tan solo hace falta un fanático, un demagogo dispuesto a todo por conseguir más poder para, si se dan las circunstancias adecuadas, hacer que se tambalee una sociedad entera. Bandaranaike no fue un fanático racial. Bandaranaike no estaba obsesionado con la pureza racial o con la limpieza étnica como, como otros de sus contemporáneos. Él fue, sencillamente un hombre que quería ser primer ministro, y decidió que el camino más corto para su objetivo político era provocando un conflicto interracial. Hoy en día el nombre de Mandaraneike es muy reconocido en Sri Lanka y sigue teniendo seguidores y detractores. Es difícil no cruzarse con él, por lo pronto porque el aeropuerto internacional de Colombo, de la capital del país, lleva su nombre. Además hay una escultura suya eh, que fue obsequiada por los soviéticos en la propia capital, en eh, bueno, una de las zonas más controvertidas de, de, de, de, de la zona de la playa, de, de la capital. También el Centro de Conferencias de, de Colombo, pues lleva su nombre, que fue en este caso un regalo, un, el primero fue un regalo de los soviéticos y el segundo, el Centro de Conferencias, fue un regalo de la China comunista. Esta historia, y concretamente Sri Lanka, son el ejemplo flagrante de la imposibilidad de controlar el devenir de los acontecimientos cuando llevan a cabo, se llevan a cabo políticas de discriminación positiva en el seno de una sociedad variada, sana, heterogénea y pacífica. Un ejemplo que podría exportarse a cualquier país del mundo. Hasta aquí hemos llegado con nuestro relato de hoy. Espero queridos escuchas que hayáis disfrutado de esta entrega de La Ruta Histórica, un programa de La Ruta Natural especial para curiosos. Ahora disfrutad como siempre de lo mejor, el dibujo histórico que nos ofrece Fer, monigotes sin fronteras para el programa de hoy y que los escuchas de EVOX pueden degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente, hasta entonces, leed y disfrutad de más historia.